Bienvenidos a un tiempo de oración con sus amigos Rafael y Elida Cavazos. Vamos a tener un tema muy especial, Día de Acción de Gracias a Dios, o sea, el Thanksgiving Day que año con año celebramos aquí en los Estados Unidos. Así es, este, estamos listos para iniciar este nuevo episodio sí, de, así es. de, de, del ministerio. Y pues queremos uh, ser de ayuda, queremos ser de bendición, queremos... Así eh, es. Y pues vamos a, a ver lo que la Biblia nos enseña y nos dice para poder estar en, en ese contacto con Dios a través de su palabra y luego enseguida a través de la oración. Así es. Bien, vamos a estar ahí en 1 Tesalonicenses 5, 15 al 18 y nos dice así, dice, Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguir siempre lo bueno, unos para con, con otros y para con todos. El 16, estad siempre gozosos. Y el 17, orad sin cesar. El 18, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Qué, qué, qué, qué hermoso. Así es. Qué, qué hermoso nos dice las escrituras, ¿verdad? Pues no podemos... Apartamos nosotros de ellas. Amén, así es. Eh, pero al estar en esa fecha, que es el Día de Acción de Gracias, celebrando, uh -huh. es un gran recordatorio de que se hizo a un nivel de gobierno. Sí, recordando la, la, la historia cuando mm. empezó todo esto eh, y de ahí en adelante se empezó a celebrar este día tan importante, el día de Acción de Gracias, que en realidad esto debe ser todos los días, pero debe este es gracia. un día muy especial este día. Así es, entonces ¿qué vamos a hacer ahorita? Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a poner una narración que junto con un hermano maravilloso del de, área del Valle del de Río Grande aquí en Texas así es eh, estuvo conmigo en un programa de radio y, y se hizo toda una narración que nosotros vamos a poner nada más una parte un segmento de, de, esa, de ese día de ese día exacto para dar a conocer la historia pues de lo que es el día de acción de gracias exacto así eh, es aquí a continuación eh, presentamos a nuestro hermano Pedro Guerrero y su servidor que estará es. dando esa narración. Así es. Estamos gozándonos de este tiempo tan glorioso en el que podemos regocijarnos el poder compartir a través de estos micrófonos el significado de el verdadero día de acción de gracias. Fíjate que qué bonito eh, que este en este tiempo pues abrimos este espacio. Para poder um, platicar sobre esto, ¿cómo sientes uh, tú, um, a, amado Pedro, eh, en esos tiempos, la celebración del Día de Acción de Gracias? ¿Cómo crees tú que está aconteciendo en el día de hoy? Bueno, siento como que nos estamos uh, retirando. Digo uh -huh. retirando porque estamos hablando en término general, ¿no? Uh -huh. La sociedad entera. Uh -huh. Estamos retirándonos del verdadero significado, aunque hay un pequeño grupo de personas uh -huh. que en realidad le dan el significado correcto en su celebración, sí. e inclusive la expresión, la expresión correcta, pero hay, hay una campaña, precisamente en México o en algunas uh, unas naciones latinas, de uh -huh. que debemos de conservar nuestras raíces, sí. y si te fijas Rafael... Esto es muy importante de conservar nuestras raíces. Uh -huh. Y siendo como residentes o ciudadanos de los Estados Unidos, uh -huh. también debemos de tratar de conservar nuestras raíces. Sí, claro. Entonces, hablamos de tradiciones de raíces en otros países, pero aquí tenemos una, una rica herencia o una, una herencia rica en tradición... Uh -huh. Y más que esa tradición, cuando tiene su origen, cuando tiene su origen en el Creador, fíjate nada más la moneda, dice, en God we trust, uh -huh. o sea, en Dios confiamos. Sí. El origen en que fue fundada esta nación fue precisamente en Dios, y no estoy hablando de una religión, porque hoy en la actualidad se ha, ha este, puesto en las, en las escuelas sí. de que no vamos a dar énfasis a ninguna religión, uh -huh. pero... Dios, el adorar a un Dios, yo creo que es una necesidad interna que todo ser humano tiene. Sí. Y es muy aparte de una religión sí. en sí, este, eh, como nosotros la conocemos, lo que es una religión. La palabra religión es relegar con, con Dios a través de esfuerzos humanos. Sí. Pero es Dios quien hizo todo para que el hombre tenga una relación con Él. Amén, así es. Okay. Eh, y Pedro, y en el día de hoy... El, ¿Por qué podríamos decir que se celebra eh, el día? Eh, eh, ¿Y qué, qué, qué significa en un momento dado? Porque se oye hablar mucho de por ahí de, de un animalito en lugar de, de un día. Bueno, fíjate que es muy ambiguo y de veras este muy insignificante el decir el día del guajolote. Uh -huh. Porque en realidad no hay ningún... ningún este Ningún sentimiento profundo, ¿no? Sí. Por ejemplo, la gratitud es un sentimiento que mueve a estimar el beneficio recibido y a corresponder a él de alguna manera. Sí. ¿Eh? Fíjate, Miguel de Cervantes dijo, de gente bien nacida es agradecer los beneficios que se reciben. La gratitud es una virtud anexa a la justicia. Dice el escritor sagrado en Hebreos 12.28, uh -huh. tengamos gratitud. Sí. Entonces es mejor decir día de acción de gracias uh -huh. que el día que el día del guajolote. Sí. Y debemos nosotros hacer énfasis como comunicadores cristianos o comunicadores radiales al, el, al hacer énfasis en estos días. Uh -huh. Y qué bueno que esta estación toma tiempo precisamente para evocar el verdadero significado de ese día. Sí, y, y precisamente eh, recordando de este día, eh, yo quisiera que nos platicaras ¿Cómo es que fue su origen? ¿De dónde viene? ¿Cuándo surge esto? ¿En qué tiempo surge? Bueno, estamos conscientes ya en la historia que nos han enseñado en la escuela, eh, la historia de los Estados Unidos, de que un grupo de puritanos o de colonizadores vino mm. de Inglaterra, hizo un primer intento de venir a estas nuevas tierras, pero fracasaron en su primer intento, hubo un naufragio. Y luego después se lanzaron nuevamente, eh, en ese arrojo, en esa valentía, se lanzaron nuevamente otro grupo, precisamente para tener libertad de expresión uh -huh. y libertad de adorar, que es lo que querían, que no tenían en su país. Uh -huh. Y este grupo de peregrinos o colonizadores eh, eh, vinieron a esas nuevas tierras, precisamente en el Mayflower, o sea, en, el, en uno de los barcos, el Mayflower, uh -huh. y este llegaron a esta tierra, y cuando los puritanos dejaron Inglaterra, llegaron, ...a la Nueva Tierra, ahora Norteamérica... ...puritanos conocidos como peregrinos... ...se establecieron precisamente en la costa de Cape Cod Bay... ...y formaron Plymouth, o sea la colonia de Plymouth en 1620... ...ellos vinieron a América buscando libertad para adorar como ellos querían... ...el primer invierno fue muy duro para los colonizadores... Uh -huh. ...no más o menos de la mitad sobrevivieron, fíjate... ...nada uh -huh. más en el primer, en el primer invierno... Pero en el verano del 1621, los tiempos mejoraron y también la cosecha. Y fíjate que cuando vienen tiempos difíciles y luego uh -huh. después vienen tiempos uh, de prosperidad, vienen tiempos en que toda la situación ha cambiado favorablemente, entonces hay, hay una especie dentro de nosotros, hay un sentimiento de gratitud. Y precisamente eso mismo, es, eso mismo experimentaron. ...los primeros peregrinos o colonizadores de esta nación... Uh -huh. ...los tiempos mejoran y también la cosecha... ...especialmente la del maíz... ...o sea, tuvieron buenas cosechas en ese, en ese verano... ...el gobernador William Bradford... ...decretó tener una fiesta de tres días... ...un día de dar gracias para el propósito de oración... ...y también la celebración... ...fue declarada por el gobernador Bradford... ...para julio 30 de 1623... ...las mujeres de la colonia... ...duraron días, fíjate nada más... ...preparándose para la fiesta... Los niños ayudaron a rostizar trozos de carne sobre la lumbre. Uh -huh. Los indios uh, traían pavos, traían venados. Los hombres de la colonia eh, trajeron eh, patos y pescados. Eh, las mujeres servían, servían carne y pescado con pastel y pan de maíz con nuez. Y todos comían afuera en mesas grandes. Eh, fueron días de celebración, fueron días uh, enteros de celebración. La costumbre del día de dar gracias... Eh, creció de Plymouth a otras colonias de Nueva Inglaterra Durante la guerra revolucionaria Ocho días especiales de dar gracias Eran observados por las victorias Y por ser salvados del peligro No solamente por tener buenas cosechas Sino también después se convirtió en una tradición de dar gracias a Dios Precisamente por las victorias Las victorias ganadas uh -huh. eh, Y cuando eran salvados del peligro En 1789 En 1789 el presidente George Washington dio o hizo la proclamación general nombrando el día 26 de noviembre un día de dar gracias y esto fue nacionalmente, como lo dijiste al principio, fue el mismo gobierno que lo estableció. Sí. Ahora bien, el mismo, el mismo año, la Iglesia Protestante Episcopal anunció el primer jueves de noviembre, que sería un día regular anual para dar gracias. Por muchos años, no hubo un día regular nacional, o sea que estuvo cambiando de un día a otro. Eh, esto es en el día de dar gracias. Ahora bien, vemos que en los Estados Unidos algunos de los estados celebraban el día y otros no. O sea, este hubo cierta inestabilidad uh -huh. en ello. Pero en noviembre de 1863, el presidente Lincoln proclamó el último jueves de noviembre como un día para dar gracias y para adorar. Y él decía así entre... Entre, entre comillas ¿no? Uh -huh. él decía para adorar a nuestro benéfico padre, ¿Eh? desde el presidente qué Lincoln, qué bonita expresión qué bonito, y sí. él se expresaba de esta manera, para adorar a, y, y este, a nuestro benéfico padre, o sea que él verdaderamente sentía el verdadero propósito de sí. ese día, de esa celebración y cada año después por 75 años el presidente de los Estados Unidos siempre proclamó eh, después de esto, el último jueves como un día de dar gracias, pero en 1939 el presidente Roosevelt, Roosevelt puso una semana anterior y él quería precisamente ayudar al comercio para para alegrar el periodo de compras o sea, y también para promover el periodo de compras antes sí. de la Navidad este, el Congreso declaró que después, esto fue después de 1941, el cuarto jueves de noviembre sería observado como el Día de Dar Gracias, y sería un día festivo, legal y federal. Como tú le dijiste, Feder aún, aún este, las oficinas federales sí. se son, son cerradas en ese día. Y, y qué, qué bonito, Fete, que el mismo gobierno declara o, o decreta esto uh -huh. como un día nacional. Y, y creo que hemos perdido mucho del enfoque del verdadero día, o, o sí. de lo que es el significado real. De día de acción de gracias, ¿verdad? El autor sagrado, San Pablo, dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos uh, precisamente 18: Dice, Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mm. Y el presidente Lincoln, George Washington, y Bradford, el primer presidente que decretó este estos días, uh -huh. este, fue, eh, ellos ellos eh, comprendieron estas grandes verdades. Además, hubo una celebración en que tanto los, oh, los oh, indios uh -huh. como los peregrinos, los coloniz colonizadores, juntos lo celebraron. Ajá. Y eso también fue una, una, una bendición muy grande, sí. en que era un día de unidad, un día en que el racismo se, se quedaba fuera, ¿no? Un día glorioso, unos días gloriosos de celebración. Y precisamente en estos, en estos días, es, eso es el verdadero significado, lo que verdaderamente celebramos nosotros. Sí. Bueno, después de esta narración, nos dice la escritura, vamos a repetir el escritura. Así este es. estás siempre gozosos. Uh -huh. eh, orad sin cesar. Fíjese, Dios quiere que estemos siempre gozosos y que estemos orando sin cesar. Uh -huh. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ok, entonces, amarrando. Muy, en muy importante. Dice, dando gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Amén. Para con vosotros en Cristo Amén. Jesús. Así es. Entonces, ¿cómo no vamos a, a hacer eso?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 El que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahí nos lo dicen en el Salmo 103, del 1 al 5. Ok, entonces, si está hablando aquí, bendecir el alma. Porque dice así, bendice el, el alma. El, mía, así el alma. es, amén. ¿Cómo no ponernos a orar entonces? ¿Cómo no orar en ese instante, en este Amén. momento? Voy a pedirle a mi esposa que haga una primera oración y luego yo voy a terminar con otra más. Amén. Bendito buen Padre Celestial, en este momento, Señor, nos allegamos ante el trono de tu gracia, Señor, para darte honra, gloria y alabanza, Señor. Gracias, Señor, por la, la, la oportunidad que nos da, Señor, de compartir, Señor, en este momento, Señor, eh, tu palabra y compartir, Señor, todo esto que tú nos hablas y nos dices, Señor, en tu palabra, en tus escrituras, da gracias en todo porque esta es mi voluntad. Y, Padre, gracias por la vida que nos das. Gracias, Señor, por la, por la salud, Señor. Gracias, Señor, por las cosas, Señor, que, que tú nos has dado, Señor, en toda nuestra vida, en todo nuestro peregrinar, Señor, en esta vida, Señor. Gracias, Señor, por la vida de, de nuestros hijos, de nuestros nietos, Señor. Gracias, Padre, porque tú siempre has estado con nosotros, Señor. Nos has guardado, nos has protegido, Señor. Nos has dado tantas, tantas cosas que seríamos ingratos, si negáramos tu amor, Señor, tu amor es grande, tu misericordia es grande, Señor, únicamente tenemos que acercarnos a ti, Señor, con un corazón sincero y con un corazón humillado delante de ti, Señor, y agradecerte todas tus bondades. Todas tus misericordias, Padre, y en este momento, Señor, oramos por las personitas que están, Señor, uh, dando este tiempo, escuchando, Señor, es este esta parte, este espacio, Señor, que estamos dándoles, Padre. Usted bendígales grandemente, Señor, y que cada persona, Señor, en lo particular, Señor, en lo personal, uh, pueda darle gracias, Señor, por Todas las cosas que usted les ha brindado, les ha dado, Señor, gracias por el, el, el aire que respiramos, Señor, que eh, lo lo ya lo sentimos de, eh, muy normal, muy natural, Padre Santo, pero es, ese aire, Señor, tú no lo das, Padre Santo. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que, que tú nos has dado, Señor. Padre, en este momento, le pido una bendición muy especial, Señor, por uh, nuestro México. Padre, usted bendiga, Señor. Padre, usted en este momento, Señor, haga llegar este mensaje a tantas personas, Señor, que lo necesitan y todos lo necesitamos, Padre mío, al presidente de, de México, Señor, Padre, toque sus vidas, toque sus corazones, Señor, porque todas las cosas que están pasando, Señor, sabemos que, que no son de usted, Padre. Toque, toque vidas y toque corazones. Padre, orando también por los Estados Unidos, por este país tan grande y tan maravilloso que ha sido siempre, Padre, para todo el mundo, mi Señor, están sucediendo cosas que, que Señor, sabemos que todo esto, Señor, todo esto, Señor, son profecías que usted ya tiene en su palabra. Y lo único que tenemos que hacer es acercarnos a usted, buscarle de todo corazón y orar unos por otros. Padre, bendiga pues eh, todo este todo este mundo, porque es el mundo está convulsionado, Padre mío. Todos los países lo necesitamos. Toda la humanidad lo necesitamos. Padre, gracias por esta grande oportunidad que usted nos da de compartir, Señor, este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Y Amén. Bueno, ahora me toca a mí eh, el, el siguiente paso de, de la siguiente oración, pero déjeme decirle que la realidad es muy grande alrededor del mundo. Por eso cuando se celebra un día como este, que no venga a ser nada más de los Estados Unidos, sino que venga a ser del mundo entero. Amén. Y por eso lo compartimos contigo. No importa que vivas en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en Asia, en África, donde quiera que tú vivas, donde quiera. Que el, el amor y la paz del Señor Jesucristo sea sobre sus vidas, sobre sus gobernantes. Aleluya. Y que el Señor toque, que toque. A cada gobernante, sí, a cada hombre, o sí, mujer Señor, que está al mando o al frente de ese país. Sí, aleluya. Y que bendiga a esos sí, pueblo que están gobernando, pero que tomen a nuestro Dios a su nombre, como señor. su Dios. Que acepten a Jesús como su Señor, sí, como su Salvador. Y que vengan tiempos de refrigerio aleluya. para la humanidad. Sí, Señor. Padre. ¿Cómo no darles gracias? Por ese su infinito amor, por esa su infinita misericordia, Señor. Y Padre Santo, no podemos más que darle honra, darle gloria y darle alabanza por lo que usted hace. Sí, aleluya. Bendiga a sí, los señor. pueblos, Señor, que nos escuchan. Sí, Donde Cristo. quiera que se encuentren, pero que estén uh -huh. escuchando. Y los que estén compartiendo este material, Padre Santo, que usted les bendiga. En grande forma y en grande manera. Sí, Señor. Y que los bendiga y los prospere enormemente. Aleluya. Y, y Padre Santo, a usted damos toda Sí, Señor. Una, damos toda gloria. Aleluya, toda sí, Señor. Aleluya. En sí, Cristo sea. Jesús. Amén. Y Señor, gracias por permitirnos hacer este material el cual compartimos a partir de este instante, Señor. Y Padre Santo, gracias, bendiga. Señor. Bendiga a quienes lo escuchen y a quienes lo compartan. Aleluya. Para la gloria de su nombre sí, Señor. Su nombre de Jesús. Aleluya. Amén. amén. Sí, amén. amén. Y amén. Y por último, pues les dejamos nuestros correos para que usted nos escriba si es necesario. Así es, usted puede escribirnos a hoy.oramos.gmail.com o bien a gmail.com Gracias por estar. Eh, en este momento con nosotros y por compartir estos videos. Bendiciones para todos y que sean ustedes bendecidos de parte de nuestro Dios. Y suscríbanse, suscríbanse y dejen que Dios bendiga sus vidas por hacerlo. Así es.